Es muy un trofo de tela, es muy que va a llegar a 300, tío. terreno de radiactivo. Bueno, por fin esto para mí es un sueño hecho realidad... El, ...lo que es venir a Chernóbil. ...quiero decir que eh, los vídeos que haga aquí... ...son desde el máximo respeto porque estamos en una zona... ...donde ocurre un desastre nuclear... ...yo creo que uno de los desastres, por no decir el mayor... ...el más grave de, de toda la historia... Os quiero decir que esto es bastante seguro, o sea, hay cierta desconfianza en que es una zona que puede haber mucha radiación, que puede ser peligroso para el cuerpo. Sí que cuando vienes a esta, esta zona estás un poco más expuesto a radiación de lo que estás acostumbrado, pero para poner un ejemplo, la radiación que puedes absorber en lo que es un día estando aquí equivale más o menos a lo que es un vuelo transoceánico o una radiografía que te hagas en, en el médico, o sea, que es una zona bastante controlada. Que, decir ...que hay trabajadores aquí, lo que es en Chernóbil eh, que viven... ...porque todo lo que es el sarcófago necesita un mantenimiento, un mantenimiento diario... ...incluso hay gente, habitantes que viven en Chernóbil ...que no se han ido de la zona, eh, suele ser gente bastante mayor... El día de hoy vamos a ir a Pripyat, que es el pueblo que está al lado de, de la central nuclear... ...que es el pueblo donde vivían los trabajadores... ...la ciudad de Pripyat fue, fue evacuada y está totalmente abandonada... Y para mí, que soy un gran amante de todo esto, es un privilegio el poder estar ahí, poder verlo, ya os digo, desde el máximo respeto. Y yo espero que esto también os guste a vosotros porque es increíble todo lo, lo que puedes ver aquí, lo que, lo que sientes alrededor. Vale, ahora mismo estamos en una de las zonas más típicas que conocemos de, de lo que es de Chernóbil, que es la mítica Noria, esta que hay aquí, que la verdad es que es una pasada. Es un sitio sorprendente, el ver cómo esto está detenido en el tiempo. Cuando estás en este sitio, te vienen como unos sentimientos eh, a la mente de decir, joder, o sea, todo lo que pudo pasar aquí, el sufrimiento de la gente, la gente que murió, todo eso te viene a la mente y... Es muy duro, es muy duro. Durante lo que es todo, toda la exploración que haremos ahora, nos acercaremos a algunos puntos que son bastante contaminados de radiación. Esta es la primera vez que vengo a lo que es Ucrania, a Chernóbil. Entonces, durante esta visita hemos venido a través de un tour legal, que son los chavales de Chernobyl Welcome, que si alguno quiere venir aquí, os dejaré abajo una descripción para que lo hagáis. Decir que es totalmente seguro venir lo que es Chernóbil, Tenemos un meteor Hager que en todo momento nos indica la radiación que hay a nuestro alrededor. Y puede parecer un poco peligroso, pero para ponerse un poco en la situación, eh, durante el día de hoy vamos a estar expuestos a lo que es un viaje transoceánico, una radiografía médica, por lo que son niveles bastante bajos. Como bien he dicho esta es la primera vez que vinimos aquí a Chernobyl y lo hemos hecho de una forma legal porque hay algunas zonas donde no se puede acceder eh, de forma ilegal, eh, zonas que están muy controladas militarmente. Pero ya os digo, esto, como va a ser la primera vez, va a ser como una primera toma de contacto con lo que es la zona. Y os prometo que volveré una segunda vez, de una forma más ilegal, por así decirlo, eh, para ver zonas más exclusivas. Pero todo con el máximo cuidado y el máximo respeto que merece el sitio. Porque ya os digo, es una de las mayores catástrofes que ocurrió en todo el planeta. Mucha gente murió aquí y espero que os guste este vídeo porque para mí es una auténtica pasada poder mostraros esto ahora mismo estamos en la Noria y hay 0.74 eh, hay algunos picos aquí por ejemplo hay una máscara que está muy próxima que no sé exactamente porque esa máscara tiene unos niveles altísimos de, de radiación porque está justamente puesta ahí pero es un poco para que veáis cómo hay zonas que pueden ser muy peligrosas eh, de exposición de, de radiación esta noria es bastante típica bastante icónica de lo que es eh, el lugar seguramente que lo conoceréis la mayoría de vosotros y est ver esto congelado en el tiempo es increíble counter gamma And in most of places it's gamma only, yeah, yeah. but here it's beta in in basement uh -huh. of hospital. Yeah, mm -hmm. if you know it's radioactive place. Yeah, mm -hmm. and there is a lot of beta radiation and filter of this gas mask, of course filter all radioactive dust. Yeah. So mm -hmm. wow. Durante la visita se supone que no está permitido entrar en los edificios porque están un poco al borde del colapso. Pero bueno, hemos tenido un poco de suerte y nuestro guía en este caso nos ha dejado lo que es entrar en algunos sitios con mucho cuidado y mucho silencio. Porque bueno, la, la policía suele a veces patrullar estas zonas si, y si nos pillan pues puede ser complicado para él. Como primera toma de contacto esto está bastante bien. Pero vamos que... Aquí volveremos porque hay mucho que explorar y en esta ocasión nos voy a mostrar un poco como lo más icónico de todo lo que es la zona. Vamos a ir a, a lo que es el centro de Pripyat que era el pueblo cercano de, de la central nuclear donde vivían los trabajadores. Y bueno os he dicho antes lo de los edificios y es que bueno nuestro guía tiene como un GPS que le da el ejército entonces saben en todo momento dónde nos encontramos y para que podamos entrar pues lo que hace es que él se tiene que quedar fuera para que no sepan que, que hemos entrado y, y nada vamos a dar una vuelta por aquí porque hace un día muy bueno para visitarlo y a ver qué nos encontramos Time is ticking, So is the tide. But I am not worrying. Things are what they are Come rain or come shine Or a shooting star Eso ahora mismo que estáis viendo es justamente donde vivía el, el director de, de la central nuclear. Ahora mismo estamos en la estación de bomberos y vamos a entrar dentro también a la, lo que es la comisaría de policía que había en la ciudad de Pripyat. Yo creo que son edificios bastante, bastante característicos. Y bueno, hay que decir que aquí fue un edificio clave porque es donde estaban los bomberos que fueron los prim las primeras dotaciones que fueron cuando ocurrió el incidente. Salieron justamente de aquí. Ahora mismo está vacío, o sea, no hay nada dentro. Sentir que aquí estaban justamente los coches, los primeros coches de bomberos que fueron a lo que es el desastre de Chernóbil es increíble auténticos héroes fueron los que estaban aquí que seguramente todos murieron por los niveles de radiación estamos en una zona como que hay bastantes camiones por aquí tirados no sé la razón exacta porque están todos acumulados aquí, pero esto es una pasada o sea, hay unos camiones en plan súper raros ruedas enormes, maquinaria súper pesada y es como venir a un bosque un bosque de camiones por esta zona estamos a 0,29% 0.30 por ahí va oscilando por lo que es bastante seguro andar por aquí a pesar de todos los cacharros que, que hay alrededor. Ahora mismo estamos en lo que es el hospital. Es uno de los sitios más reactivos de todo lo que es Pripyat porque aquí es donde venían todos los heridos. Toda la ropa, todos los vendajes están acumulados aquí. Y si os fijáis justamente arriba, hay como unas letras que están en ucraniano y pone la salud de nuestro pueblo es la riqueza de nuestro país. Y es bastante controvertido que esa frase justamente esté sabiendo lo que pasó. Eso. Aquí hay put this uh -huh. cover okay. so how much do you got in your bigger counters now uh, it says uh, 0. 0. Yeah. The same. yeah. the same all right it's really depends of distance so mm -hmm. just watch guys why it's not the best place to enter oh. 92. 100. 40. 300. Y así va a continuar a grow up. Solo nuestros giga-countries, no muy really rápido. Y fijaros que esa prueba que hemos hecho ha sido simplemente con un trozo de vendaje que posiblemente será de una persona herida. Cuanto más tiempo hubiésemos dejado lo que es el medidor ahí, más hubiera subido para que veáis lo peligroso que puede ser tocar algunos objetos por aquí y que hay que andar con mucho, mucho cuidado. A todo esto hay que decir que justamente antes de entrar aquí hemos pasado por unos controles y nos han dado este especie de dispositivo que simplemente lo tenemos que llevar todo el rato encima y nos va a medir la cantidad de radiación que hemos acumulado durante todo el día porque nos hacen chequeos tanto a la entrada como a la salida y bueno, pues es un poco la forma de saber que... No estamos contaminados o sea que no hemos absorbido demasiada radiación pero que a la salida pues no marquemos un, unos niveles un poco inusuales de radiación y bueno ya es que os lo he dicho algunas veces que es una zona que está muy controlada por el ejército todos los movimientos que, que hacemos están vigilados el, el dosímetro ese de, de radiación y bueno pues son controles que es bastante normal porque es una zona muy, muy complicada Mientras Miramos por los que hemos visto esta especie de casitas que, que parecen que eran para, para niños. Ahora mismo estamos en una sala. Todo el techo está lleno de, de misiles para que veáis lo que, lo que enseñaban por aquí a los jóvenes.